Vamos a intentar hacer slime con nopal Empezamos rápido Vas a pesar tu nopal y por cada gramo de nopal que tengas Vas a añadir 2 mililitros de agua Y lo vas a licuar Ahora, ese licuado que tengas Lo vas a filtrar O lo puedes meter a centrifugar en una lavadora Como yo lo estoy haciendo aquí Acomódenlo de esta manera En su lavadora centrífuga Para que al momento de estar dando vueltitas Todo se vaya hasta la base de la botella Toda la fibra Entonces ahora sí, iniciamos Así nos quedó nuestra cosa centrifugada Vamos a tomar toda la parte arriba del líquido La parte de abajo tiene mucha fibra y esa parte no la vamos a usar Por cada mililitro de este líquido clarito vamos a añadir 3 mililitros de alcohol de 96 grados ¿ok? En este caso yo añadí 62.5 mililitros Por lo que de acuerdo con mis cálculos estaría añadiendo 187.5 mililitros de etanol de 96 grados y ahora vamos a agitar de esta manera tan peculiar Que si no lo haces no te va a salir Y tienes que hacer exactamente los mismos ruidos Que yo estoy haciendo ahí Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ah! mojo todo güey. no, no, no, no ah. ahí se ve viendo esa cosa, ese precipitado es lo que funciona como un slime, y pues bueno ya nada más nos queda sacárselo así es como nos quedó el slime quedó un poco fibroso no sé si esto cuente como slime, eh, no sé si esto cuente como clickbait porque no es como tal un slime, pero bueno, como pueden ver aquí está apareciendo un pedazo de carbón, esto es una pista de lo que vamos a usar en el próximo video, si saben qué es comenten también acá abajito, y pues bueno gente, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima